Alégrate María, campo inmaculado que nos produce el pan de la vida, hoy día del Corpus Christi, que se celebra en toda la Iglesia Universal, es primer sábado del mes de junio del año 2021, y vamos a mirar esta fecha tan especial, este, esta conmemoración tan grande desde la Virgen María, al ser ella la portadora de Jesús el tabernáculo santo, donde el santo de los santos vino al mundo, María. Eh, ¿Qué relación existe entre María y la Eucaristía? Pues la Eucaristía es la prolongación de la encarnación. Cuando el ángel Gabriel saludó a la Virgen María en Nazaret, le dijo, Dios te salve, llena de gracia. Y comienza ese diálogo sublime en que le anuncia que concebirá en su seno, a un hijo a quien llamará Jesús, y será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. En ese instante de la respuesta plena de María, en ese hágase en mí según tu palabra, el Verbo de Dios se hace carne en sus entrañas por la acción del Espíritu Santo. Y durante esos nueve meses de gestación crecía dentro de ella la vida de Jesús, que se alimentaba con el pan de su carne y con su sangre así unidos madre e hijo en una íntima relación meditaba María todas esas cosas en su corazón en el silencio porque María estaba guardando en su seno el proyecto de Dios que es Jesús ese Jesús que tomó la carne de su carne que tomó la forma corporal de María por eso, ese mismo Jesús es el que reside en la Eucaristía, el que se formó en sus entrañas. Las especies del pan y el vino con las que nos alimentamos en el altar y a las que adoramos fueron la carne y la sangre de María. Por eso es la Virgen María el primer sagrario, el tabernáculo. En la liturgia católica oriental, eh, después de la lectura del Evangelio Hay unas palabras que dice Muy bellas el sacerdote Y que quisiera como traerlas en este momento Dice Yo soy el pan de la vida Dice el Señor El Padre me envió Verbo sin carne Y como el grano de trigo Que lleno de exuberante vida Cae en tierra fértil Así el seno de María me acogió y he aquí que los sacerdotes me colocan sobre el altar por eso decimos que María está siempre presente donde está la Eucaristía donde está Jesús está María así como María estuvo presente también en el primer altar que fue la, la cruz donde nuestro Salvador vertió su sangre para redención de todos nosotros, y ella permaneció ahí firme, así María sigue presente al pie del altar, de todos los altares del mundo, donde se consagra la hostia santa y se renueva el sacrificio, y también en todos los sagrarios, donde está la hostia, está María. ¿Por qué no ir pues después de la comunión a María? y allí junto a ella dar gracias a Dios y dejar que aniden en el corazón los mismos sentimientos de la Virgen en la Anunciación para acogerlo totalmente y con el alma llena de Dios salir como ella lo hizo después de la Anunciación a servir al prójimo, como ella sirvió a su prima Isabel. María es el modelo de comunión. A María nos acercamos como para que nos enseñe a comulgar porque en ella se hizo carne el proyecto de Dios porque ella supo llevarlo totalmente y cabalmente ese proyecto de amor de Dios así que nosotros al comulgar también podamos encarnar el proyecto de Dios en nuestra vida que María nos enseñe a comulgar esto es a seguir el pensamiento de Jesús a vivir, a orar pensar, sentir como Jesús, pues ya sabemos que Él es el camino, y la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos invita a seguirlo, para que no perdamos la fe ni la esperanza, ni la justicia, ni la alegría, Mas si no puedes comulgar hazlo al menos espiritualmente tal vez en este momento estás más necesitado que nunca de ese alimento de la Eucaristía para tener fuerzas y afrontar las situaciones que se presentan en el día a día para seguir luchando tal vez hoy sientas soledad o desilusión o te enfrentes al duelo de un ser querido o sientas hambre de justicia de paz tal vez te hayas cansado del camino o estés enfermo o tengas personas enfermas por las cuales estás sufriendo. O tal vez estés tranquilo, pero hay un lugar en el corazón que solo lo llena Dios. Piensa si puedes confesarte y comulgar. De nuevo, aceptar esa invitación de abrir en tu corazón un espacio para Jesús Eucaristía y así sentir la verdadera alegría. Pidamos a María que nos acerque a Jesús. Hoy vamos a a proponer una oración muy antigua para hacerla a la Santísima Virgen María después de comulgar y es la siguiente Oh María, dulce Madre mía que tan perfectamente habéis guardado a Jesús en vos para dárnoslo, dignaos guardarlo en mí para que a mi vez pueda darlo a las almas estad con él cuando yo no esté hablarle cuando yo no le hable, escuchadle cuando yo esté distraído, acompañadle cuando yo esté distante, consoladle cuando tenga la desgracia de causarle pena, amadle cuando esté demasiado frío mi corazón, reparad mis abandonos involuntarios y pasajeros, pero no permitáis, oh dulce madre mía, que Jesús se retire de mí, velad siempre sobre mí y no os canséis de guardar a Jesús en mí en fin madre mía que mi alma sea el copón donde viva y de donde no salga sino para ser distribuido a las almas por una incansable y perfecta caridad amén alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original en este mes de junio, exactamente el 7 de junio, también recordamos la última aparición de la Virgen María Santificadora en el alto de Guarne, en, la, en el alto de la Virgen en Guarnia, Federico Blandón, en presencia de todos los peregrinos. Aquello ocurrió el 7 de junio del año 1997. Y en esa fecha, María Santísima pide que consagremos el 7 de junio, el 7 de julio y el 7 de diciembre a Dios Yahvé, que nos encomendemos a Él y que entreguemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que él nos ha prestado en este mundo, para que Dios mismo nos ayude a distribuirlo. El tiempo, la vida, la salud, los bienes materiales, la familia, todo entreguémoselo al Señor. Por eso la invitación el 7 de junio que lo recordemos, para que hagamos esa entrega amorosa a Dios Padre y así nos ayude a construir y a vivir de la manera que Él quiere. Es un día especial lleno de gracia y bendición también para todos los que creen en la presencia de Dios y de María, en esta bella advocación de María Santificadora. Queridos amigos, que el Señor y la Santísima Virgen los bendigan, que les traigan todo lo que necesitan en el orden espiritual y en el orden material y que el rostro de Dios esté siempre presente en ustedes, en sus casas, en sus familias. Recordemos que la fe es nuestro verdadero escudo y nuestra verdadera fortaleza el sentir que no estamos solos en este mundo que siempre está Dios con nosotros que nos creó, nos salva y nos redime y nos santifica y esto se hace todos los días cada día se renueva la creación la salvación y la santificación que es la obra de Dios permanente en cada uno de nosotros la obra trinitaria del Señor en nuestra vida. Que la Virgen los acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.